No puedo, no puedo hacer que la cámara de ella se vea tan grande como se ve ahorita la pantalla del juego Porque esa es una sola pantalla, nada más, eso no lo puedo modificar Pues sí, yo creo que lo importante es el juego, tío uh -huh. <risa> Ya, está genial, pero al menos ya saben ya saben que es una chica real y no es una amiga imaginaria de, de mi cabeza y eso. O sea, ella, ella existe, ¿eh? Pa que vean, ella, ella es re, Ella es real, muchachos, sí, la pueden visitar también en su canal de Twitch ¿Cuál es tu canal de Twitch, eh, Sandra? Soy Sandra. ¿Y, y, ¿Y por qué soy, por qué soy Sandra? ¿Por qué, ¿Por qué soy Sandra? ¿Por qué ese nombre? Porque Sandra es mi alter ego, entonces desde muchos juegos uso Sandra y decidí colocarle Soy Sandra. Obviamente no es mi nombre real, nunca lo van a descubrir. Ah, ah de repente se llama Cassandra, ¿eh? Puede ser que sea Cassandra y le pone Sandra, más para desviar un poquito, ¿eh? Ah, brava, ¿eh? Brava la chica, ¿eh? La chiquilla, brava, viejo. Justo. Ya bueno, este ataque le va bien al hombre acá Si llegues mazo de Sandman es bueno Debería llevar Devil Dinosaur Pero es que no siempre tienes la mano llena acá ¿eh? No siempre tienes la mano llena acá ¿Tú generalmente con cuántas cartas Terminas la partida? ¿Con 5? A ver, normalmente sería un Electro Un Sandman, un Doctor Doom Y un Odin Claro, es prácticamente las mismas cartas que Rosa ¿Con cuántas cartas en la mano terminas una partida? ¿Con 4 o 5 más o menos, no? Como que para un dino se pueda Bostear Ah, Colocarle dino al mazo Es que es un mm. dino de 13 Claro, es un 13 que podría ir en lugar de una América Chávez Incluso siendo un coste 5 Es posible, podemos ir pensándolo Mientras tanto, pasa nomás a la sí. A ver, güey Que mira, que en esta ubicación del medio Pues hoy hubiese ido bien Ojo que puede tener Galactus, Galactus no tienen con Iceman, ¿no? Sí, está. sería raro, ¿no? Sí eh, Puedes mandar qué cosa acá al, Si tienes por jugar algo, jugarías al medio En todo caso, puedes jugar a Doctor Doom al medio si quieres De una ¿Eh? Doctor Doom, Jubilee, puedes jugar a Odín después A ver Ah, mira, ah, ya, Doctor ya, Doom también. va a jugar ya Bueno, tú vas, tú vas agarrando la delantera ahorita no hay problema. Puedes hacer Odín al medio después. O sea, a la derecha, perdón, Odín después. Puedes tirar Jubilee a la izquierda o al medio. ¿Dónde más te gustaría tirarlo ahorita? O, o, o lo otro es tirar Aero también. Mira, me haces snap el perro. Sí, te haces snap el perro, ya lo vi. Eh, o lo otro es jugar Waze para que juegue una sola carta y tú puedes jugar Odín después, eh. Ya, pero vas a sacar algo tocho ahorita. Claro, puedes jugar ver, Wave al medio y de ahí jugarle Odin a la derecha, ¿no? O jugarle Wave a la izquierda y jugarle Odin a la derecha. ¿Crees que Wave o Jubilino sería mejor? Porque tenemos Sandman, tenemos Capitana, América Chávez y Magneto. Ajá, ajá. ¿Qué sería mejor, Wave o Jubilino? Confío en ti, tío. Es que él, ¿qué cosa? él está usando un mazo parecido al tuyo también. Y de repente sí. le convenga que le uses, sí, mejor Jubil en todo caso, ¿eh? Sí. Medio. Sí, está, me, está mejor eso, porque sí, estoy utilizando un mazo similar al tuyo Bueno Mira, sacó su Jubilee. Sí, ojo, mi error, ¿eh? Mm, mira, ¿qué otra jugada puedes hacer acá? ¿Tienes una alternativa de jugarle también un Odin a la izquierda si quieres devolverle el, el Hop Goblin? Podemos eh, jugar o ¿no? O sea, esa es una play. La otra play es que te la asegures con el odín a la derecha. Pero él puede tirar también un Magneto. Aero izquierda. Sí, aero izquierda también. Pero aero izquierda. Pero si él juega dos cartas. Acuérdense que aero está nerfeada, eh. Ah, pero verdad. Pero tenemos a Sandman. Ya. Tenemos a Sandman. Ya, ¿tienes prioridad? Ya, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, bien. Aero izquierda. Tín... Hay... Tienen razón. Tienen razón. Puedes tirar... Est... Mira, si tiras Snap de repente se rinde, Sandra, eh. ¿Cómo? Sí, ahora sí nos ganamos cuatro cubos. Sí, sí, cuatro cubitos nada más. Ya. Es que el problema es que si se rinde se va al diablo pe viejo. A ver. Oh. A ver, lol. No. Ya listo, no pasó nada. Ya lo ganaste. ¿eh? Cuatro cubos. ¿eh? Se pusieron nerviosos. No, es que lo que pasa es que cuando tú haces ese snap a estas alturas de repente se va y solamente va a ganar dos cubos nada más. Si hubiese sido eso, hubiese sido el snap antes. Pero es que, que íbamos a ver que iba a sacar Sandman también, pibejo. Sí, ya tienes ahí Lizard para lanzar en turno 2. Hay que ver que sale la ubicación del medio todavía. La izquierda no es muy recomendable jugar, ¿no? Ahí de repente es donde tú podrías lanzar tal vez a Eero, a la izquierda, para jalarle algo interesante. Pues al medio, nomás creo que jugar Lizard ahorita, ¿no? Dame. Vamos a ver. Ya, juega ahí Blade Ya que te da una carta Ya, dale nomás eh, Igual al medio Porque te lo va a jalar De todas maneras el asteroide Está bueno Y de acá puedes jugar El problema de Claro, Sandman, ¿no? De ahí Sandman ¿no? Sandman a la derecha, ¿no? Sí, Sandman a la derecha Y ahí vemos que Ok Este es movimiento Sí, es movimiento la miércoles ¡Qué buena play! Muy buena play, ¿eh? pero heroín me lo estaba ayudando Muy buena Qué play fuerte. segura. Puede ser que tire Heimdall al final Pero igual déjalo ahí está. Él seguramente ahora va a tirar Strange a la derecha también ¿Ves? Sí. Para jalarse el Vulture. No. Es que le va a sacarle todo el jugo ahorita al Vulture. Entonces, entonces quiere decir que lo... Ah no, no se lo jaló al Vulture esta vez Ah ya claro, es que no he es, no es jugado ya Está Everyone. A ver, usar magneto ¡Girir! y aero acá no va a funcionar porque lo va a ayudar a mover cosas Gaming Latán, muchas gracias por el rey, bienvenidos muchachos Aquí Estamos a, Bueno, no hay, estamos tratando de, de orientar nada más a que, a que la chiquilla llegue a rango 100 Pero eso estamos muy cerca de lograrlo y ahí está que toma muy buenas decisiones acá eh, Ya que puedes lanzar Magneto Magneto lo podrías sí. lanzar para que se vaya al medio Vulture de RP. O oh, lo podrías lanzar Magneto para que Vulture se vaya al. Puedes lanzar Magneto a la izquierda. Y puedes llevar a Vulture y a Doctor Strange ahí a la izquierda, eh. Y lo sacas de ese pero, lado. Pero, pero los va a bufar. ¿Cómo? No, está bien, pero, pero voy... ¿tú, quieres, tú quieres ganar. Pues mira, pues primero pon Doctor Doom al medio. Creo yo que podría ser una jugada buena, eso. Vamos a ver, ¿ves que se tiene que ver acá? Beast qué jodido ese pata ¿no? ¿Y por qué se Pero, llevaría esos Claro, tienes a Sandman, o sea, ¿para qué hizo eso? Ya, tú puedes poner el, el magneto lo puedes poner a la izquierda Y se lo lleva a Vulture en todo caso A ver, ¿qué otra qué otra cosa tienes acá por hacer? O pues eh, lo, otro es, Chávez. lo otro es que mira, tienes a aero Para hacerle a la derecha también a aero, eh pero, ya, pero perdería. Pero ten cuidado porque te puede lanzar Heimdall entonces lo mejor claro. es que tires creo yo este bull este magneto a la izquierda no para que te lo pueda jalar al quieres lanzar es... quieres hacer snap acá no ya ahí está bien no no yo solamente sugiero nada más pero estamos bien magneto izquierda y con eso creo que vas a estar bastante bien porque Se si te va a pero lo vamos a sacar de esta zona y ojalá él no coloque algo de más de 10, ¿no? No, no, es que lo máximo que tienes es un Heimdall o un América Chávez. Si tú tienes 10 puntos ahí de poder, o sea, estás bien. O sea, sea de 8, sea de 9. Ah, mira, ve. Eh. Ah, va a poner el Heimdall ahí entonces. Giganto. Ya está. Chiquilla, así está caso? fácil, chiquilla. ¿Ves? ¿Eh? Pues Por eso te dije. Le tirabas Snap y le y te ganabas unos puntitos más, pero ya no importa, estamos bien, estamos bien Claro, porque si no, no, le, no le jugabas nada, él iba a pensar que iba a haber Infinite y ahí sí ya no te ganaba Ok, justo se va, ya, se fue el Killmonger, pero el Killmonger a ti no te hace nada tampoco Solamente por el no, por nada más, ya, tírale Lizard nomás Izquierda, claro, por los más tres de poder está bueno igual Sí, pero esto, bueno, si me coloca una carta muy poderosa, Lizard ya lo pierde Sí, sí, o sea, igual ahí lo estás colocando Y estás ganando buena cantidad Hasta que coloque una carta ahí, son tres turnos al menos Donde vas a tener un, una buena, un buen dominio de, O sea, vas a estar, vas a estar ganando prioridad okay, Negativo, okay. muchas gracias, eh Muchas gracias por el polo, muchas gracias por el polo, muchachos ¡Vamos, perro! Uy, el Cosmo lo pone ahí Ya, tú puedes jugar al medio O sea, puedes, ya, el Jubilee al medio, seguramente Sí, hey, no hay otro y de ahí puedes poner Sandman a la derecha. Sí. Y ahí a medio que lo puedes fregar. Ok, Lizard. Cable. Te va a robar una carta que no sabes cuál es ahora. Um, te puede robar incluso América Chávez, ¿eh? Oh, que Esa no, no es una buena carta. Ya. Yeah. ¿Qué puede...? Ah, mira, acá tienes para hacer otro juego. Otro tipo de juego. Puedes jugar Doom y Odin acá. ¿Verdad? Eh, podría jugar como... Eh. Doom al medio y Odin al medio también de repente y de paso que Lizard también lo debilitas, podría ser. Y pones 10 de poder en ambos lados. ¿eh? Lo otro que sería, ju jugar este Magneto no le veo mucho sentido. Y Sandman la verdad ahorita no sé si la verdad sea una buena carta jugar ahorita. ¿eh? Yo lo veo más power Odin con Doom. Sí, yo lo veo más power Doom y Odin al medio. Ya, pero primero entonces Doctor Doom, ¿no? Sí, sí, sí, por, por supuesto, por supuesto. Doctor Doom al medio y Odin. Yeah. Sí, y acá la sugerencia del chat también es la misma. Estamos coincidiendo. ¿Cómo estás, Green? Muy bien, muchas gracias, viejo, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? A ver, de... ya, ahí, no sabes que ya... Digamos que podría... no, 10 puntos ya no le ganas ahí, pero sí puedes ganar a la izquierda y al medio. Acuérdate que tú vas a llegar a 17 puntos, su Lizard de él se va a debilitar... A menos 3, o sea, él va a tener 7 Versus eh, 17, o sea, son 10 puntos De poder que va a haber de diferencia ahí Tú si dices entonces que, izquierda, que ganamos Izquierda nada más Dices que ganamos medio y izquierda nada más Sí, claro, claro, eso es lo que importa Ahorita tienes que contar de que tiene 3 puntos de, de, de, Del edificio Baxter, ¿no? Pero yo creo que el más que todo va a ir por, la, por el medio Te la puedes jugar, chiquilla ¿eh? ¿Quieres lanzar Odín al medio? Lo puedes hacer ¿eh? o, pu sí, o es bueno. eso O es lanzar Magneto si quieres irte por más power, pero lo que pasa es que ahorita tu Lizard y Doom están con más 3 de poder de la vaina esta y si viene otra carta más poderosa, sencillamente esos 3-3 desaparecen y se vuelven un, un 10 nada más, entonces no sé si te convenga eso, si te lanza una América Chávez o incluso un mismo Magneto ahí te va a ganar a la izquierda, entonces no sé si sea mejor Odín para que trates de, de mantener al menos 15 puntos de poder base ahorita ya yeah, vamos con Odín mm, Ya, yo, yo, creo, yo creo que Odín es, pero puede, me puedo estar equivocando también a la verga, ¿ok? Vamos bien. Toma perro, así se hace perro, eso ves. Ah pues chiquilla. Todo, Todo, to Todo calculado, pues chiquilla. ¿eh? Qué mística, qué mística, compadre. Ves una mística ahí, ves una mística ahí, nada viejo. Lo que ves son dos cubos ahorita de victoria, viejo que tenía la chiquilla acá. Ya, vamos tranquilo, nada. Tranquilo nomás, chiquilla. Tranquilo nomás. Podemos bajar a rango 96. No hay problema. Volvemos a subirlo. No, no, no, no, no pasa nada. A ver, Lizard va para la izquierda. Ya. Hay que ver si la tercera ubicación te sale algo para que se destruya Electro de repente. Capitana Marvel, ¿por cuál, ¿por cuál se podría cambiar, eh? Pero Capitana Marvel ahí iba, iba a servir, eh. En esa, en Capitán, esa circunstancia iba a servir. ha salvado en otras play, de verdad. No me gustaría cambiarlo. ¿Cómo dices? Que Capitana Marvel me ha salvado en otras play. Ah, ya, está bien. Entonces, ella está justificando el por qué su Capitana Marvel está en el mazo, pues, muchachos. Ya, dale a la ¿Este derecha, bicho? ¿sí? Vision la tienes que mover tú Y si por casualidad en el último turno Pasa algo, la capitana se puede mover sola ¿Sabes? Es que se la capitana se mueve todo. al final del, del, del, de la partida uh -huh. Entonces eso es lo que hace que sea mejor que Vision ya yeah, eh, Mira, tú puedes poner acá A ver, Jubilee al medio Puedes lanzar sin problema si quieres eh A ver, tú, pues. ¿Sí? No. Jubilee al medio no. si quieres Y de ahí Doctor Doom para soportear con, con Odín a ver. Acuérdate. Pinta, que, no, no. Claro, ¿qué tienes ahí? Tienes Magneto, América Chávez. O sea, tienes cartas buenas ahí que pueden acompañar un buena cantidad de poder ahorita. No, no, no. Uy, A ver, él lanzo todos. cuatro cartas ya. ¡Dale! ¡No! ¿Qué ¡Carajo! Te pone eso. Y carnage. Ya, 6, 8. Ya. Tú aún así puedes ganar con la jugada de Dudum con Odín. O sea, al menos al medio. A ver, ahora, la pregunta a es, ¿para dónde te vas? ¿Te vas para la izquierda? ¿Te vas para la derecha? ¿Dónde quieres ir? A ver ¿Por acá? <ríe> ya, ¿quieres ir a la Yo... derecha? Ya, anda a la derecha ¿Cómo estás, está lindo ¿Qué dices? ya. Yo creo que está bien, está Doctor Doom ahí Sí, sí, o sea, no necesitas robar cartas Ya tienes lo que necesitas Doctor Doom ahí te va a soportear bien Acá, acá está polarizado. La gente dice izquierda, derecha. Pero ya, ya decidió, chiquilla viejo, de tirarle a la derecha. ¿eh? ¿Snap le puedes tirar? Sí, puedes tirarle si quieres, Snap. Ah, ah, hay qué que cosa que te va a jugar ahorita. Uy, Darfur, ya. Le elegiste... Igual puedes ganarle. ¿eh? Le vas a poder ganar igual. En serio, tío, ¿tú crees? A ver, si le tiras a Ero... ¿Dónde? Mira, si tú le tiras... A... Ah, no, pero es que él te puede jugar más de dos cartas, ¿no? Yo creo que puedes probar tirándole Odín a la derecha De todas maneras, o sea, no es que esté mal eh. Aunque la verdad el snap ahorita El snap creo que no, pero Odín derecha creo que está bien ¿eh? Bueno, es lo, lo único que puedo hacer Si quieres le haces snap, si no Normal, tú decides eso, ya, eso está en ti Si te sientes lo suficientemente Digamos arriesgada para tirarle snap ahorita Lo puedes hacer, pero acuérdate que vas a tener Ahí ya le hiciste la jugada Ok, ya, me parece que ya lo ganaste. No sé, vamos a ver. ¿Sí? Ah, ya, ok, los dos. Ne, ganaste... Le ganaste todo encima. Le ganaste todo, chiquilla. Qué loco. Es que por eso te digo, o sea, esa ese, decisión del snap ya es tuya. Eso sí, yo, Night, te puede decir quién... Que, o sea, Night, Night, te va a obligar a hacer snap acá si es que sientes de que no deberías, o sea, no hay problema. El chiquillo que iba a ser hoy coach también Me va a odiar El chiquillo que iba a ser, ¿cuál es el chiquillo que iba a ser coach el día de hoy? Yo estoy muy entretenido, dice ¿eh? no, Es el chiquillo justamente que había pedido coach, ¿eh? Está entretenido, dice ¿eh? Está pensando en el chiquillo, pues la chiquilla, viejo Esta partida la, la tienes que ganar por el amor de tu vida, ¿eh? <risa> Ay, no No me digas eso No, dice toda ah, su madre Al sofá, ¿eh? Al sofá, ¿eh? Castigado A ver eh, Hay sí, un pues, Groot. A ver ¿Dónde lo puedes jugar De manera más eficiente a Groot? Él de repente Te puede jugar Viper A la izquierda tal vez ¿No ah. crees que sería buena cosa Jugar a Groot a la izquierda? Pues es una posibilidad Espero. también Vamos a darle ya, No no, te, no, no pasó nada pasó. Igual, igual era el riesgo ahí y ya ya, oh, Sí, sí, sí, tira. No sabemos qué cosa va a salir de ahí, ojo que todo es random ahorita acá, así que no sabemos qué cosa va, va, va a ser. verdad va. Vamos a ver. En juego dice. Hoy eh, o el viernes por mi pro. Ya, ya, ya chévere, chévere, Castro, no te preocupes. Vamos viendo cómo se manejan los tiempos acá. Ok, te salió chijol. let's go. Igual el Mojo, a lo mucho lo vas a poder jugar una sola carta más. Sí. A ver, calcula acá. Tienes, bueno, Sabu acá no te va a servir tampoco con las cartas que tienes ahorita. Y Gambito Podría ser lo mejor Que puedas lanzar Tal vez A ver Le maté No sé al, Porque a ver Si tú bot. le matas Algo importante Puede ser que sí Aero te sirva En el siguiente turno ¿eh? Ya Entonces Gambito Claro Ya Izquierda bueno. Gambito Dice a ver, a ver Gambito Vamos Gambito Ahorita ¡Toma! le mato De Hood Ya Pero le tiró abajo le... Ok Estamos bien Uy, te salió tarjo ¿Cuántas cartas tiene en el, en el más ahorita? A ver, él tiene unas seis cartas. Ya. Ah, no, pero es el turno final, ¿no? Puede irse a 12 puntos el Darkhawk No lo puedes poner. Te quedaría ir. Es que está muy cerquita de que pierdas. A ver, ¿qué otra cosa puedes hacer acá? Eh, no hay ninguna carta de coste 3 y coste 4 para que Magneto funcione. Lo otro es que tires a aero al medio, nada más, creo. Pero si es que él juega una carta, si juega dos. En medio no puedo. Aunque también puedes ganar justamente por poder, ¿no? Odín con Gambit, pero no, ¿cómo Odin con Gambit? No, Odín con Gambit lo veo F, eh. Odín con Gambit está F, viejo, no me gusta. Hombre. No puedes jugar ningún coste alto. Ah, sí, sí, no puedes, no puedes poner ya. Ya entonces, ¿qué jugada quiere hacer? ¿O, Odín a la izquierda puede ser una forma de de repente hacer algo. O dar hog a la derecha. Y Sabu al ¿Ah? medio, de repente, como dicen. Sí, ¿no? Dar juego a la derecha Y Sabo el medio, ¿no? Eso ahí Y Sabo el medio Y ya está Ahí Como esa esa play La veo bien ¿Te gusta? Sí, porque tienes ahí Estás ganando las dos ubicaciones Estás ganando la ubicación del medio También por si acaso Sí ¿Qué? Está buena la jugada Ok Ganaste una ahí Ganaste la otra ahí Depende de qué cosa te juegue él Perfecto, ¿ves? La tenías Perfecto ¿Tenía? Super safe Está bien Buena, muchachos, ¿eh? oye, acá están todos los pro players, pues chiquilla, acá están todos los rangos 250 para arriba, eh? no, pero ahorita tengo mucha vergüenza, vergüenza, <risa> <risa> oye, pero si, pero, pero si en tu stream igual no tienes vergüenza para cantar acá, porque tendría vergüenza, nada pasa nada, acá los talentos pueden salir, eh, eh sans por <risa> izquierda, no es lo que hay, porque pues, no sabemos qué hay por Sí, o sea, yo creo que incluso está bien a, a que medio como que Dejes igual siempre dos espacios ¿No? Como para, ten, para que puedas poner ahí un de bot, tal vez Uy, oh, limbo Está bonito por Sandman acá Dependiendo lo que él tenga, ¿eh? Sí A ver, lo lo en Medio, ¿no? Ya, ya, ya Está bien, está bien Distribúyelo Está bueno Y conocí dos canciones Que están buenas ahí, Dice Ale, Castor también está Bailando con su Karol G, ¿eh? Claro Ya, nada Ahí te Pasa nomás Y si tu Sanspot igual se va a mamar Así que todo bien con eso tiene Wolverine será un Galactus si tiene Wolverine puede tener Galactus puede tener también Killmonger puede ser mazo o bien mazo de destrucción con Destroyer y el Nimrod o bien viene el mazo que es con Galactus con Null y el Doctor ver, no claro lo que duele acá es que te pueda matar al Sans nada más ya claro si y... no, sí, no tienes nada que hacer ahorita ay si sí, este es Galactus es Galactus a leguas Ya, eh... ¿Qué cosa puedes hacer acá? Sí, ojo que puedes ponerle después a Ero en el turno 6, eh Él seguramente ¿El? te va a poner ahorita un Hop Goblin pesado ahí No sé ver, dónde... ¿podemos? Es... Claro ¿Será con... Sand? Sí, Sandman a la derecha, métele si quieres Y que y... se lo... Sí, o sea, le va a hacer un duplicado No, no creo que te lance un Sandman Ya, el Hop te lo va a tirar ahí, vas a ver Ah, el Doctor sí. Octula ya... O sea, te Ay, va a tirar no de a la derecha. O sea, que te, te quedó el aero, eh. Buenísimo. Lo, vas a, lo jodes. Lo jodes. Le tiras a aero a la izquierda y lo matas al pato. Le tiras a aero izquierda y lo matas. Ya, yo creo que acá está muy el bonito. Lo... Estás muy bien acá. Le puedes tirar a aero izquierda. Pone snap, a aero izquierda. ¿Y crees que va a jugarlo ahorita o lo va a jugar con los... Lo va a jugar. A ver, eso también es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta ¿Ustedes qué dicen muchachos? ¿Ahorita tira a o lo tira en turno 7 todavía? No, es que él va a querer, va a querer tirar Galactus No es para poder jugar su siguiente carta No te lo va a tirar al final Dale Snap Sandra si puedes, si gustas Y juegale nomás Es que el Galactus generalmente te juega eso Para tener el siguiente turno para jugarte un null Si no, no... Por algo te tira el doctor Octopus ahí sí. ¿Ves? ¡Toma perro! Muy bien, muy bien, chiquilla, muy bien. Por Mira, Dios, solo un solo cubo, nada más, maldita sea. Ya, está la que da más nervios, tío. Ya, vamos, vamos, vamos, vamos. Estamos en, el, estamos en el momento crucial, eh. Ha llegado todo, tu esfuerzo se resume en esta partida, chiquilla. Mira todo, ¿eh? <risa> al medio, sí, al medio puedes acompañarme. Vamos, dice, contra Kanchi. Se vamos, let's go, vamos, perro. Ya. Asgard, ya, ya. Pasa que... nomás tu Sandra. Igual él no tiene Killmonger acá, por lo que tiene Lizard, eh. He jugado varias ah, ¿eh? veces contra Sandra, dice, acá, acá, dice. Vamos, dice. Oye, Cosmote y a ese Shuri es A ver, va a depender mucho de lo que te sale a ti. Ok, Spider Morales. Ya, perfecto, oui. le salió de Bonnie a él, ya. Se jodió de un lado. Mm, ¿Puedes jugarle? Sí, sí, sí, lo veo bien, lo veo bien. Dejas un espacio justo para doctor Dr. y para que entre. ¡Drácula! Ya, tú vas a ganar este robo de cartas al menos. ¡Ay, qué pendejo! Mm, él va a jugar... Él gana del otro lado, ya. Está bien. Podemos moverle a Cosmo y a Drácula centro, al centro. Correcto. Es una play que es interesante, pero se la puedes hacer al final de repente. Sí. Mira, ahorita puedes yeah. poner Doctor Doom al medio. O sí, Doctor Doom al medio y de ahí puedes poner Magneto al medio también. ¿Tú qué, tú qué dices? ¿Esa, ¿Esa jugada cómo la ves? No, ya, Doom pues, medio sí. y Magneto medio y creo que vas a estar bien, bastante bien. ¿Sí? Ya, dale. Da, dale, dale, dale, dale Tranqui más está bien Y ahí estás ocupando Tienes buen poder El se le fue a menos a tu, uy, Hasta a Tuma lo vas a mover Vas a mover todo, chiquilla Vas a mover el Cosmo Ya, acá A ver, a ver espérate, espérate antes, antes, antes, tranquila Vas a mover Cosmo a Tuma y Drácula Todo eso lo vas a mover al medio, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto de poder hay ahí? Tienes 10 de poder más 3, 13 eh, más el Drácula que no sabemos ¿Cuántas cartas tiene en la mano él? 6 Ya, te va a lanzar varias cosas acá entonces Para tratar de buscar el robo perfecto con Drácula De todas formas creo que esa es la play ¿eh? Sí, porque no veo otra opción y Hay no... que sacar a Drácula de ahí Yo creo, o sea Sí, y él no tiene para lanzar más una carta nada más Ya, go nomás, o sea, ahí nomás tranquila nomás. Tú vale eso Y a ver taquete justo te lanza dos Taquetes te lanza justo a la derecha Pero Ya Miércoles y Pero ya me, por favor, que no... ¡Tá madre! ¡Ah! Justo roba el Infino el... uh, Tenía, mira Él tenía seis cartas y le han quedado cuatro Y justo roba el Infino, viejo Ya, ese, esa y esa sí, pero. Eso y eso ya, pues eso ya es suerte el otro ya. No, no te preocupes, vamos, dale, dale. Está, está cerca, está cerca. Oh, qué triste. No, la capitana le, le ha ayudado a ella en otras partidas y puede ser que le ayude acá ahora de repente. Si ella dice que le ha ayudado y que sí justifica su presencia capitana ahí, está bien, porque ella es ha subido. Ella ha subido ya. ¿De qué rango a qué rango has subido tú con este mazo? Del 85. Ya ves, del rango 85 ha subido. Se ha subido 10 rangos acá, sí. Entonces está bien Este mazo acá está bien no te, no te preocupes Dale nomás Si la capitana te ha servido Dale Exacto ya. Sunspot a la izquierda A Eros Y jamás la vas a cambiar acá La que sí puede estar en debate Es América Chávez Y Capitana Marvel Para mí al menos Ay, a probar Yo estoy dispuesta shang por... Ju no, Jubilee me parece Que es muy buena También con Sandman, eh América Chávez sí podría, de repente se le podría hacer a Capitana Marvel por Shang-Chi o América Chávez por Shang-Chi, pero igual cuando tú juegas una sola carta, puede ser, sí, Shang-Chi es importante también acá América da consistencia América okay. da consistencia Ay. en los robos, pero no siempre igual nunca te va a asegurar el robo de, de Sandman al inicio, o sea digamos, es como que lo que pasa es con América es como que si los cinco primeros turnos los juegas con 11 cartas y no con 12 entonces por eso es que el robo se hace un poco más, eh, Se hace mejor para lo que quieras este robar. Ay, ay, ay, perfecto, electro a la derecha. Te va muy bien ahí. Incluso puedes tirar Jubil a la derecha también después si quieres, ¿eh? Sí, este será un Galactus. Uf. Sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. A ver, le puede volver de una vez, ¿no? Ojo que, ojo que a Galactus le conviene jugar a la derecha, eh, por el Wolverine, eh. Sí. Sí, ya, le sí, ya sé, ya, ya lo hemos hecho. <risas> ah, te lo han hecho ya. Este, eh, Sí, puedes jugar Jubilee a la derecha igual. O, o mira, o juegas eso o le devuelves al... O con el Odín le, le devuelves al Goblin y no lo dejas jugar Galactus ahí. Puede O sea, esa es la otra jugada de una vez. A ver, ¿cuál te parece mejor, tío? Confío en ti. Porque a ver qué pasa, ahorita Este es que... Claro, tú tienes 7 de energía, ¿no? Él tiene 4 de energía ¿Puedes jugar cuántas cartas acá? Si ¿Sí puedes jugar Jubilee con Wave Las puedes jugar las dos Sí, pero el tema es que si tengas frío, Si pierdes la Prío, te friegas acá Porque ya no le, no le molestas Ya, dale Jubilee y Wave al, a la derecha ¿A la derecha también Wave? No, no, no, al medio, me está distanciando. el Ok Ok, genial Se queda hero ahí Tiene un buen poder Ya, si tú tienes la prio Está genial Otro Wolverine ahí Ya No va po a poder Ya, genial La Silo Ya, ese está buscando Galactus acá Ya, ahí le tiras El Odin a la izquierda Y lo jodes Tienes para tirarle Odin Y eh, para tirar incluso A ver, ¿qué más puedes tirar acá? Mm. Ya, acá tienes para hacer tu snap, chiquilla, eh. Claro, Capitana Marvel la puedes tirar al medio, correcto. Tírala al medio si quieres. Pues, mira, o tiras. Espérate, o tiras eso o tiras magneto en todo caso. Porque Magneto igual lo va a. Magneto igual lo va este. Lo va, lo va a duplicar y puedes lanzar otro Magneto más. Es una jugada fuerte eso, eh. Ok. Ya, vamos. sanma Uy, chumpitajón. ¿no jugó a Lactus el perro. De todas maneras estás bien, creo. Ya, perfecto. Ahí como que medio se... Lo, se lo va a destruir seguramente. Creo que, creo que la jugada acá. Ah, bueno. Ya se tiró Nimrod ahí. A ver, no tenemos Sandman. Entonces... Mira, puedes tirar Doctor Doom sin problema. Puedes tirar Doctor Doom. Doom medio y me parece que ahí la haces, eh. Porque no hay mejor jugada ahorita que no sea el, el Doom acá. Para que ocupe los dos lugares en caso él quiera destruir todo. Yo también creo que Doom. Muchachos, están seguros, ¿no? Si hace Destroyer, perdemos, dice. Si hace Destroyer, va a matar al null y no le conviene. Es perder demasiado, creo. Capi al medio, dice. No. Otro null. Tiene null con 11? Ya, yeah, pero si saca null con 11 llega a 16. Tú ya con el, con el Doctor Doom estás llegando a 19. Eh, no llegaría a ganar. Es un 8. Sí, o sea, es una jugada importante. Esta va a destruir Nimlo con Decklot. Dice, se gana. Yo creo que también se puede ganar, eh. Yo creo que también se puede ganar. O sea, con, si te saca un Nimrod nada más. Y se, ¿Se, se retiró bien. <ríe> a su madre. Nervio. <ríe> claro, fue chiquilla, todo calculado acá ya, eh. así. Ese man se llama Daddy, pero nosotros hemos sido su papá acá, eh. Nosotros hemos sido su papá. Con el tracker, eh, no. Sí, ¿tú, ¿Tú usas el tracker de un tapet? Sí. A ver, ¿lo has activado? ¿Lo tienes activo eso? Sí, pero ah. no, no se ve Claro, razón, claro, pero ahí... sí. Entonces si no sale en el Discord acá no, Parece que no lo capta entonces uh -huh. Ya, sigamos O sea, ¿sabes qué sería lo otro? Que compartas tu pantalla, no sé si lo puedes hacer Porque tú estás compartiendo el juego Pero si tú compartes la pantalla, ahí sí va a salir El on tape ahí sí sale el Pero Puede después ser. Pero después, después de que termine esta partida Y vemos eso seguramente, para que se pueda compartir De repente, sí, está bien, está bien no. Ya Ok, superflujo Sandan, por favor Ya, tienes que tirar tu electro nomás pues no te queda de otra Electro al medio, supongo Medio No, bueno, el medio te, te friega, ¿no? Eh, y si lo pones a la derecha Igual él siempre Obligo. va a tener un punto más de energía y tú no, pero igual te es relevante Ahorita tú vas a lanzar Sandman Y tienes para lanzar Doom y Magneto después O sea, igual vas a tener la energía suficiente eh. Ya, eh. entonces acá Claro, es que va a darle igual En realidad, vas a poder lanzar el siguiente turno Sandman Que es lo que quieres hacer Ya, bueno, menos mal ahí Ya, ok, Cosmo Perfecto, ya dale a la izquierda El Sandman sí lo puedes tirar a la izquierda sin problema Está bueno. Este es Shuri, ¿verdad? Pero qué raro que se haya llenado toda la ubicación y solamente se está dejando una carta por lanzar nada más. Shuri le va a tirar... ¿Shuri? ¿Ahí? Ok, rete mm, ¿Qué tienes por hacer acá? ¿Qué es mejor acá? Mira, tú le puedes tirar... El problema es que acuérdate que él tiene el Sunspot a la izquierda. Pero tú puedes tirar eh, Doom a la derecha y Odin a la derecha también si quieres. Y le puedes tirar doble Dumbo de ahí a la izquierda. Eso es lo que puedes hacer Lo otro es que hagas ¿Qué cosa? Magneto Me hace snap mm, Es que va a depender Si es que lo deja ¿Qué tanto deja que se cargue el sunspot? Más que todo Que eso es lo que podría molestar A ver, espérate El magneto lo que va a mover al medio ¿Qué cosa sería? Solamente el cosmo Nada más No, no te conviene que mueva Tiene Para mí que tiene Taskmaster acá y de Taskmaster creo que ahí nomás se desinfla, ¿no? Sí, puedes poner Doom ahí. Puedes poner Doctor Doom ahí mientras tanto y ver qué pasa. Ok. Igual sigues ganando ¿eh? si ahí. Si tú tiras Odín vas a tener solamente 5 puntos más. Así que no le vas a ganar al medio tampoco. Eh, no. A él lo único que tiene que hacer es no jugar nomás creo para ganarte. Si tú tiras magneto eh. a la izquierda, ahí la puedes hacer. Esa pero puede jugar. Esa es, una, espérate, esa es una. Esa es una posibilidad. Pero no hay otra cosa, ¿no? Eh, para, o sea, te ganarías los tres puntos de, las, de todas las ubicaciones. Y de repente puede ser que te ayude para ganar con 10, o sea, llegas con 10 y es que cosa tiene para lanzar ahí. A ver sea da que tenga, quizás. Claro, si gana chico si tiene Chihol puedes empatar, pero tú terminaría... No, pues igual... Ganaría yo si tiene Chihol, si la sacan superflujo. Chihol tiene 9. Te juega el que duplique el Skull. No, pero es que quedó duplicar si ya lanzó aero ya. Ya no, ya no va a duplicar Tasmaster, ya no va a hacer nada bueno acá. Eh... Mira, esa puede ser la jugada, chiquilla. Pero tú dirás, tú al final tienes la última palabra ahí. Si quieres, la sigues, si no la te retiras. Vamos a intentarlo. ¿Sí? Ok, Chihol tiene 9 nomás. Ya ganaste. Ah, no, sí. ¿Ya ves? ¡Toma perro! Los pelos. Confiaste, chiquilla. Ya ves es que Chihull, eh, acuérdate que está entrofiada. No te iba a poder ganar A ver, una de cuatro, una de cuatro y se acaba <risa> A ver, vamos, dale <risa> Hola, dice, ah ¿eh? Mira, todo el mundo está que te apoya, chiquilla, que en el chat de, Vamos, Sandra, dice Go, go, go, go, Dios. dice Pero viejo, ella no se llama así, todos estamos emocionados Diciéndole Sandra, dice que ese no es su nombre, viejo Ella es un agente de la, del FBI, eh Nombre está protegido, viejo ya tienes wave con sandman, tienes wave con sandman, no, no wey, wey, cuidado, te estás oh. en turno 3, wave oh. wave con sandman, tienes turno 3, tienes para lanzar 3 de energía ah no, pero espera, espera, espera, tienes razón si lanzas wave, el turno siguiente no vas a poder lanzar sandman, tienes razón pero okay. tío ¿Está bien? está bien, estoy nervioso, yo también pues chiquilla, yo también estoy nervioso uy, este galactus este es galactus está que si le tiras wave le haces un favor, eh ajá uh -huh. Ah, entonces lo que puedes hacer es tirarle Wave y luego tirar Odín Sí. Ya, y lo puedes ya. molestar. Ya, ok, dale. Ya, mejor todavía, porque ahí te está dejando más visible dónde va a jugar Galactus. Mira. spider Spider-Man ahí? Yo quiero esta variante. Ya no puede, chiqui. Eso antes se, se gastaba dólares en eso. A ver, espérate, ¿qué puedes hacer acá? Es que, claro, es mejor, es más safe jugar ahorita Odin. ¿Y te tira Snap? ¿O tú le has hecho Snap? Él me hizo Snap. Yo creo que porque cree que no le puedo hacer a o algo así, no sé. Ya. Sí, tiene que jugar. Es que acá es, tienes que jugar safe Odin al medio ahorita. Le niegas el Galactus una vez. Ya, ok. Dale. ¡Vamos! Chiquilla, vamos a ver, retírate, perro, retírate, vete, vete, vete, largo, largo, largo, largo, largo, largo, largo, perro. Lárgate, lárgate, lárgate, que solamente nos quedan dos cubos. Ya, acá puedes tirar, espérate, a ver, cabeza fría. Cabeza fría. Eh, ah, la te pone puñito Bien, chiquilla, let's go. Ya fue. Vamos, chiquilla. Vamos chiquilla, se ha logrado Viejo, todito calculado Chiquilla, eh, a ver si puedes poner tu webcam ahí para que la gente vea Está bien si está sudada, no importa La gente quiere ver acá, te queda emocionada chiquilla eh. Y de verdad gracias a todo el chat Gracias al tío Y la pasé súper acá Gracias por llevarme a 100 Ajá. No creí que le iba a ver la temporada Esta temporada de verdad no lo veía ya, pero estabas en rango 99, o sea, te faltaba un rango nomás para subir, digamos que no, no se ha hecho mucho ahí, pero digamos que ha sido lo posible para que puedas mantener la calma y subir a, a rango 100 acá con, con la orientación no, también nuestra. De verdad, muchas gracias tío, y, y a es. todos, obvio, a todos, a todos.